Tenemos varios casos para compartir Pero yo destacaría De nuestro trabajo Estos últimos meses Son las migraciones Que hemos hecho a la nube Esto tanto de plataforma Con Genesis Engage Genesis Connect U otras plataformas Y es así como Los retail más importantes Con presencia regional Universidades en Perú nuestros bancos e incluso la línea aérea más importante de Latinoamérica ya están operando sobre Genesis Cloud y obteniendo grandes beneficios para ello, como por ejemplo llevar el 100% de la operación en remoto o haber desarrollado nuevos canales de conversación como WhatsApp o a veces Microsoft Teams para Helpdesk. Para eso hemos ocupado las capacidades de Genesis Cloud y las hemos ampliado con nuestra solución Lean que permite desarrollar lógicas o viajes de clientes más complejos. La gran ventaja de las soluciones hasta service en la nube es la facilidad para habilitar servicios y funcionalidades con poco esfuerzo, ya que no requiere un gran despliegue de servicios profesionales. El nuevo reto es llevar la operación al siguiente nivel. Con más de 22 años de experiencia, conocemos la necesidad de las diferentes verticales que atendemos. El aporte de contact a nuestros clientes es la mirada consultiva cercana al negocio, orientada a optimizar su operación y mejorar la experiencia del cliente. Y Contact se ha caracterizado por su mirada innovadora y es así como ha ampliado las capacidades de Genesis Cloud con soluciones como Lean o Lea, dos herramientas que en algunos casos han sido fundamentales para el desarrollo de los chatbots y voicebots, así como el análisis de empatía de las conversaciones en los Contact centers.